Cállate, cállate. Aquí, aquí individuos ah. extraños. ¿Cómo? Ah. ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene, que Viene, que viene, viene Vete, vete, viene? vete, vete, vete. Están ahí, eh. No los he visto, pero. Mira, mira dónde está, mira dónde está mira dónde están, mi niño bonito Eh, mira, vuelvo acá. Ve ha gasado, ve a vea ve no me haces de tu pueblo. Ese va a pillar, ¿eh? ¿Te damos los dos? Espérate, espérate. Espérate, eh. Espérate. Tres, dos. Uno. Vale. Ya. Toma. Puñetazo. Puñetazo. Paliza. Paliza. ¡Guau! Wow. Recreación, recreación de la invasión de Colón en, en América. Eh, yo necesito.